Muy pronto eh, vas a conocer la verdadera, perdón, muy pronto vas a conocer la verdad de su historia. Black Bidou de Marvel Studios, 9 de julio, vive la experiencia en cines y en Disney Plus, Premiere action